Hola y bienvenidos a mi canal soy Arbe y hoy vamos a hacer una vela tallada muy sencilla vamos a partir de un cartón de papel higiénico para hacer el centro de la vela ponemos a fundir la parafina siempre al baño maría y fuego mínimo ahora que está fundida aprovechamos cogemos la mecha y vamos a sumergir a como la altura de, de nuestro rollo de papel higiénico. Sumergimos bien. Y la estiramos en la bandeja. La estiramos bien y presionamos un poquito. Y dejamos enfriarla. Ahora vertemos eh, esta parafina en el tubo de, de papel higiénico, si tenéis un molde de plástico perfecto o de silicona yo aprovecho esto así reciclo, vamos a echarla poquito a poco porque tened en cuenta que esta, este cartón no tiene base, la base es la bandeja. Cuando veáis como aquí que se escapa un poquito, paráis y volvéis a echar. Así hasta arriba. Eh, el resto de acera voy a aprovecharla y volver a verterla en, para hacer una pastilla de, de parafina. Así la vuelvo a utilizar en un próximo vídeo. Bien, eh, ahora que se ha medio enfriado la cera, insertamos en nuestra mecha de, de algodón que hemos previamente sumergido en cera. Ahora sí ya ha enfriado y le quitamos lo que es el cartón. Eh, aquí ya veis me ayudo de las tijeras si, si os hace falta utilizarlas si no pues eh, se, eh, la podréis quitar muy fácilmente ya veis que no tiene mucha complejidad Así tenemos lo que es la, la parte interior de lo que va a ser nuestra vela, le he dejado la mecha bastante larga porque voy a anula, anudarla como veis aquí y voy a hacer un pequeño que nos quede un pequeño lacito donde poder colgarla si nos es necesario, además para sumergir es mejor tener este nudo de tope. Para que no se nos resbale de las manos. Ya veis, un simple nudo nos llega. Y ahora sí, eh, ya tenéis que tener una olla eh, al baño María con varios recipientes y cada recipiente con un color diferente. Empiezo sumergiéndolo en, en color blanco y después voy a ir sumergiéndolo en diferentes colores. Después de sumergirlo en cada color, eh, procurar meterla, sumergirla en agua eh, a temperatura ambiente. Voy a probar un poquito con el violeta. Voy a intentar que coja unos colores eh, primaverales aquí ya la he sumergido unas cuantas veces y esto es como me quedaría al final bien, ahora lo importante vamos a cortar el exceso del goteo de la cera y después la vamos a utilizar asentamos bien la vela que nos quede derechita y ahora también muy importante, voy a hacerle eh, unos cortes alargados, es, eh, esto es para enseñaros a hacer cortes alargados simplemente, no le vamos a dar vueltas ni nada, veis que hundo eh, un poquito la, esta herramienta en la cera y la dirijo hacia mí, hacia afuera y así hago un corte y podéis ver las diferentes capas de colores que hay debajo esto sería como el primer eh, tutorial sobre talla aunque he subido otros dos vídeos tallando velas este sería el primer capítulo ya veis hago una especie de, de sol o de flor como queráis llamarle y a continuación sigo haciendo cortes, haciéndole un dibujo a esta vela, bien para que me haya quedado este color en la vela, en la parte inferior el verde más profundo y arriba el violeta, lo que hice fue sumergirlo en violeta varias veces, después en verde hasta la mitad varias veces, lo volví a sumergir de verde hacia arriba sin llegar a tocar el, la parte superior y ya está, es como os quedaría este degradado. Sigo cortando, ya veis que es sencillo y voy a hacerlo todo al, alrededor de, de esta vela. Podéis aprovechar y hacer algún dibujo si se os ocurre, simplemente así con, con líneas. Algunas son más largas, otras son más cortas, eso ya es a gusto de cada uno. Así quedaría de momento con estos cortes y ahora con lo que hemos cortado al principio, con los restos de las rebabas. Vamos a cortar que nos queden los, las tiras más larguitas, las gotitas estas y vamos a cortarlo en rodajas para aprovechar también esta cera. Como aún está caliente esta cera nos va a ser muy fácil eh, que se nos sujete a la vela principal aprovechamos todos los trocitos posibles eh, si nos sobra pues no pasa nada siempre es bueno tener alguno de más colocamos uno en el centro y ahora pues ir adornando pues como os guste voy a colocar alguno por aquí abajo Podéis agruparlos, eh, juntarlos un poquito más, si queréis. Y ahora sí, por la parte de atrás, voy a hacerle un pequeño dibujito con, con estas rodajitas. Me quedaba esta por, para ponerle por aquí atrás por abajo, perdón, por la parte de abajo y ahora sí eh, en lo que es la parte de atrás aleatoriamente. También podéis eh, no utilizar estos círculos y seguir con tallando líneas por la parte de atrás. Bien, así nos quedaría ya el dibujo. Ahora una cosa importante, hacerle el corte arriba, quitarle este exceso de, de cera de la parte superior, pues con un cortapastas y ayudándonos de nuestro cortador de, de tiras, incluso con el cuchillo también. La cera aún está blandita, no resultará difícil hacerlo he escogido eh, el dibujito de una estrella pero podéis eh, también tallar con un círculo o una flor el cortapastas que tengáis a mano y otra opción es dejar la vela sin hacerle sin quitarle esta cera de la parte superior a mí particularmente me gusta más porque se va a ir quemando mejor, analizamos bien esta parte superior, ahora vamos a cortarle el exceso de mecha y para hacerla un poquito más divertida vamos a enrollarla sobre un, un palito de, de brocheta. Bueno, si, si es, os están gustando mis vídeos, mis tutoriales, ya sabéis, suscribiros, eh, activar la campanita para recibir las notificaciones de cuando subo los vídeos, darle al like si os ha gustado para los algoritmos. Quitamos, retiramos el palito, cortamos este exceso de, de mecha. Y así nos quedaría un tirabuzón. Aquí estaría nuestra, nuestra vela de primer capítulo de talla. Así nos quedaría por la parte de atrás. Muchas gracias por ver el vídeo hasta este punto. Y espero que sigáis viendo mis tutoriales. Gracias.